La comunicación tiene que ser una comunicación para la emancipación, como ha sido también una comunicación revolucionaria, y como también el, el comandante Hugo Chávez puso en el centro la revolución cultural, porque se habían logrado muchas cosas, se habían llevado a cabo pasos importantísimos, pero todavía quedaba pendiente la revolución cultural, y que esto es, como decía, como decía el comandante, lo más complejo, lo más profundo, incluso más difícil que transformar el modelo económico es transformar al ser humano, que es la raíz de todo, el ser humano nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva. Este este avance que tenemos que hacer en la transformación de la subjetividad y cómo para ello también tenemos que <coughs> arribar incluso a la emocionalidad. Cómo tenemos que transformar el modo de sentir, el modo de vivir y bueno, esto que también has, has comentado sobre la comunicación como un estar en comunidad. Eso me parece súper importante porque de alguna manera a veces pensamos que eh, transformar es una cuestión de pensamiento, pero también transformar quiere decir vivir de una manera distinta. O sea, experimentar la vida de otra manera, reproducir la vida de otra manera y eso... Eso significa realmente transformar la subjetividad. Ante esta crisis, esta crisis civilizatoria, como bien decías, esta crisis que además es una crisis de conocimiento, una crisis de racionalidad, lo que tenemos que hacer es, un, es algo muy grande, porque la modernidad, de alguna manera, la dominación, se ha hecho carne en nosotros. O sea, el enemigo no es simplemente... Digamos, los malos ahí que están, los imperialistas, a veces también nosotros reproducimos esas mismas lógicas de dominación entre nosotros, de egoísmo. Y entonces la lucha va en muchos frentes. Tenemos que hacernos cargo de esa lucha antiimperialista, pero también del, del pequeño imperador que vive en nosotros. Y ese es un trabajo cotidiano, familiar, comunitario, que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, este golpe de timón que varios compañeros han, han hecho aquí presente, el momento en el que Chávez dice, esta revolución tiene que dar un golpe de timón, tiene que ir avanzando a la producción de comunidad, de comunas, de una política comunal, de un poder comunal. Este trabajo y este viraje explícito que hace la revolución bolivariana, creo que también tiene que ser luz en cuanto... A el tra la transformación del proyecto civilizatorio. ¿Hacia dónde vamos a producir la transformación? O sea, ya vimos lo que es la, la crisis que se ha producido con, el con este modelo que tenemos, el modelo moderno capitalista, y ahora, ¿hacia dónde? ¿Qué es ¿Cuál es el sueño que nos va a ir guiando en esta transformación? Es algo importante, esto que decía también Nerlini, Recordando lo que se trabajó en la Escuela de Colonial de Caracas, que también les invito a buscar los videos en YouTube, que saldrán muy pronto porque creo que todavía no están en línea. Pero esta, este trabajo de reconstitución de la comunidad de vida que algún momento se perdió, en donde los seres humanos pues no solamente se vivía en comunidad humana, sino en comunidades de vida, en donde también integra estaba integrada la naturaleza como madre, en donde todos nosotros somos hijos y se reconstruye entonces otra forma de hacer política. Pero también como parte de los parientes están los ancestros, o sea que es la historia. Es como nos enraizamos con, con esta historia de la cual somos nosotros también hijos y producto, y que de alguna manera también empuñamos hoy esta lucha de nuestros, grandes, eh, de nuestros grandes ancestros. Y ellos no están en el pasado. Están hoy, están presentes. Cada vez que nosotros los traemos en la memoria y los empuñamos en las luchas cotidianas, ahí entonces volvemos a ser comunidad de vida.